Hola mujeres del futuro, ¿cuáles son los hábitos difíciles de romper? Yo quisiera romper con esos hábitos y saberle hablar, hablar al cerebro para poder romper los hábitos. Entonces eh, vamos a hablar de, de ese tema, de cuáles son esos hábitos difíciles de romper. Hola amor, ¿cuáles son esos hábitos difíciles de romper? ¿Por qué se queda callada y se pone a mirar para otro lado? Porque tengo unos hábitos que es, no me enfoco fácilmente. Yo te pido, mira, en la vida existen tradiciones difíciles de romper, sin embargo, esta pregunta debe de saber cuáles son los hábitos que tú tienes que son difíciles de romper con una finalidad. Recuerda que al cerebro hay que saberle hablar, hay que saberlo persuadir. Entonces, en la vida existen tradiciones difíciles de romper, sin embargo, esta pregunta de saber cuáles son los hábitos difíciles de romper es con la finalidad de sentirnos mejor y tener una vida beneficiosa. ¿Por qué estamos en este reto de 45 días aprendiendo cómo ser una mujer productiva? Porque nosotros queremos sentirnos útiles, porque nosotras queremos sentirnos valiosas, porque nosotras queremos sentirnos productivas, porque nosotras queremos sentirnos que somos las mejores y que somos unas mujeres felices y comemos perdices porque el cerebro humano por naturaleza quiere sentirse útil, ese es nuestro propósito en la vida, es sentirnos útiles. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en este día de hoy, y vamos a ponernos las pilas, pero... Antes de empezar, suscríbete aquí en mi canal de YouTube, suscríbete aquí en Facebook, eh, dale eh, a la campanita para que te lleguen las notificaciones de este reto. Aquí arriba hay una, che, un playlist y ahí le puedes dar eh, playlist y vas a ver todos los días. Eh, estoy tratando de colocarle día a cada reto y vas a ver, eh, hola, buenos días, Ana, ¿cómo estás? Y vas a ver, entonces, ese, eh, ese link para que te adiciones. Entonces, regístrate, compartir. Muy bien. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Eh, gracias, Ana por estar aquí, gracias por compartir de verdad que eh, hay muchos hábitos que son muy difíciles de romper pero que no sabemos cómo y decimos, pero yo cómo hago para romper con esto y quiero hacerlo pero eh, se me hace muy difícil entonces, eh, hoy yo te voy a dar eh, trucos, algunos trucos tres trucos, tres solamente te voy a dar Tres, tres, tres, tres, triques. <risa> tres, tres, tres, triques. Te voy a dar tres, tres, tres, tres, tristes trucos. Tres trucos. Ok, te voy a dar tres trucos para que tú puedas eh, saber cuáles son los hábitos difíciles de romper y te voy a hacer preguntas mira al cerebro hay que saberlo persuadir hay que al cerebro hay que saberlo um, hay que saberle preguntar y el cerebro y hay que tratarlo como si el cerebro fuera otra persona yo le voy a hablar a mi cerebro como si el cerebro fuera otra persona miren muchachas lo que hace que yo aprendí eso mi vida cambió, hubo un antes y un después, cuando yo entendí que el cerebro es como otra persona, el, el cerebro hay que hablarle como si él fuera otro, así de simple, así de simple. Entonces, eh, yo estoy muy contenta porque he regresado al inicio donde empecé este... Eh, mi carrera de escritora donde escribí esto, invierte en ti, tú eres el mejor activo. Y eh, en este libro hablo de lo que son los hábitos, ¿sí? O sea, es una clave saber manejar los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que para ti son difíciles de romper? Entonces yo te voy a dar tres trucos para que entrevistes a tu cerebro. A ver, mujeres. Yo necesito saber si ustedes están aquí conmigo, si, si vinieron con ánimos, si vamos a, a tener esa habilidad. Vamos a aprender. Mira, el cerebro ama aprender. El cerebro ama el chisme. ¿Usted quiere saber cuáles son esos tres trucos para entrevistar a su cerebro? ¡Ah! Y el cerebro dice, oh my god, sí, yo quiero, yo quiero trucos, yo quiero claves. Porque nosotros, por naturaleza, tenemos esa naturaleza de chisme. Quiero chisme. Es más, yo le digo a usted, Ana, venga, llámeme ahorita que le tengo un chisme. Ahí mismo Ana dice, y qué será. Pero si yo se lo cuento ya, usted dice, ay, pero cuénteme pues los tres trucos. Bueno, es que era para que me dijera eso para persuadirte mejor, entonces mira, eh, en este libro tengo unas claves para eh, trabajar los hábitos, se llama Invierte en Ti, tú eres el mejor activo, el libro está en Amazon y tú puedes entrar al link y comprar este libro, si este no te parece, por las razones que sea, tengo otro libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, donde también hablo de hábitos y hablo de el sistema de recompensas del cerebro. Y muchachas, resulta que yo llevo, mirándome hacia atrás, estos tres tu trucos para entrevistar al cerebro. Yo los he ido implementando y he ido pasando de una pregunta a otra y la pregunta es, ¿cuáles son tus adicciones? ¿A qué eres adicto? Hay adicciones que son buenas y hay adicciones que son malas, no necesariamente una adicción. Por ejemplo, yo soy adicta a aprender pero tú eres adicta a dormir. Por ejemplo, eh, yo soy adicta a, a hacer ejercicio, pero, por ejemplo, tú eres adicta a comer todo el día. Por ejemplo, yo soy adicta a meditar, pero tú eres adicta a dormir todo el día y a estar así ¿qué pereza, sin bañarme. ¿Te vas a, te vas a ir? Sí. Ay, venía, mi no, no. no, no, no. Vea, yo soy adicta. Miren, una adicción que tengo, esta, esta. Ay. Te amo Esta es otra adicción Te amo Te amo Yo soy adicta Ay. Entonces Hay adicciones Pero hay unas adicciones que son Adicta a gritar, adicta aquí qué ¿Qué te parece Mía A este ejercicio? Mira ahí está Ana ¿Sí ves a Ana ahí? Ana hola, mira saluda a Mía Ana, mira, saluda mía No mía, relax Bueno Yo soy adicta a Perder el enfoque ¿Qué te parece monótono? Ay, a mí me parece monótono Que salgo a la puerta Y veo el mismo árbol Miro al techo y veo el mismo techo me parece monótono mi marido, me parece monótono la misma clase, a la misma hora. Me parece monótono el mismo reto, solamente que le cambiamos de, de cuerda, pero es el mismo perro, es el mismo método. Sí, imagínate que yo estoy hablando de hábitos desde el año 2015, o sea, yo llevo cinco años hablando de hábitos. Y hoy vuelvo a hablar de hábitos, muy monótona, muy aburrida, muy monótona. ¿Qué te parece aburrida? Vas a hablar de la misma huevonada, de la misma bobada, de la misma tontada. Está linda, somos la, somos la dueña, exacto. Pero no, señora, los hábitos son los que determinan mi vida, mira, ve yo me acuerdo que cuando yo empecé este libro eh, um, me acuerdo de unas frases que decían, un pensamiento determina tus palabras, una palabra determina tus acciones, una acción determina tus um, hábitos tus hábitos determinan tu con carácter, y tu carácter determina tu destino, cuál es el destino que yo he ido formando a través de mis acciones en la rutina diaria. Entonces, tres trucos, a escríbalos. Mujeres, yo tengo experiencia en lo que yo les estoy diciendo, yo no estoy hablando de este tema ayer, no, yo tengo 54 años, mi amor, soy una vieja con experiencia les está hablando la voz de la experiencia que ha tratado el mismo tema desde una perspectiva desde otra perspectiva y desde varias perspectivas no estoy hablando experiencia no es hacer experiencia a ver vamos a, a entender una cosa Puede ser que yo no tenga experiencia sino en hacer una sola cosa. Pero hacer esta cosa y después hacer esta misma cosa de otra manera, eso es experiencia. Pero si yo hago lo mismo de lo mismo de lo mismo, eso no es experiencia. Ya no hay experiencia porque no lo estoy haciendo de otra manera. Experiencia es hacer las cosas de manera diferente con la finalidad de ser flexible y adquirir diferentes caminos para llegar a un fin. ¿Yo qué quiero? ¿Tú qué quieres, Ana? Mira, yo quiero ser feliz. Mira, yo quiero ser una mujer productiva. Mira, yo quiero ser una mujer útil, beneficiosa, una mujer que se sienta que aporta algo al mundo. Entonces, busco qué es hábitos y trabajo los hábitos, pero luego viene la ciencia y eh, gracias a los avances científicos y en especial a, neuro, a la neurociencia y al término de neuroplasticidad, tema tratado en este libro, ¡ay, cómo así! O sea que los hábitos trabajan en el cerebro y esos hábitos se vuelven un programa y nosotros tenemos un sistema, un sistema donde en el cerebro nos conectamos con todo nuestro sistema nervioso. Ay, ¿cómo así? O sea que el cerebro... Un sistema es cuando usted conecta una cosa con la otra y son cosas aparentemente aisladas, pero que se conectan una cosa con la otra y entonces la neurociencia, gracias a los avances científicos y en especial a la neurociencia y al término neuroplasticidad, tema tratado en este libro que también está en Amazon, entonces tenemos la esperanza frente a la falta de energía, porque a ti te parece monótono, monótono, bobo el mismo marido, la misma hija, el mismo papá, la misma mamá, la misma casa. Yo me acuerdo que yo tenía ese hábito de decir, ¿y cómo, cómo estás, Marimelda? No, pues la misma perra con distinta cuerda, así hablaba yo. Pues ese esa era un hablado paisa que yo tenía cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos. ¿Y cómo está? No, pues en el mismo trabajito ahí, en la misma bebonada. ¡Ay, no! Y uno hace cara así de arrugado y todo. ¿Y cómo está? No, pues lo mismo, la misma escritora. Yo no soy la misma escritora, mi amor. ¡No! Yo no soy esta. ¡Qué pena! Esta, hermosa, divina, preciosa mujer. Excuse me, no lo soy. Yo he evolucionado. He tenido y he vivido diferentes experiencias. Yo no soy monótona. Yo soy diferente. Cada día soy diferente. Esta no es la misma. Gracias. Thank you. Estoy más vieja. Tengo más sabiduría. Estoy más feliz. Ya no estoy tan ansiosa, aunque un poquito. Ay, la monotonía. Ah, pero sí me sigue gustando el Amarillo. Hay cosas que traigo de esencia... Y el amarillo es mi color favorito... Y tengo cosas amarillas... Me gusta el amarillo... En la medida que ido evolucionando... Ya me está gustando es que el azul... O... Oh, porque ya todo lo veo... Todo es posible... Intenta tu futuro... Sí, se puede... Sí, se puede... Y entonces... Voy evolucionando... Pero... Sí... Tengo que entender... Que la vida. ¿Qué te parece monótono? O sea, ¿te parece monótono tus hijos? ¿Te parece monótono tu casa? Esta es mi casa. Y hace 20 años vivo en esta casa. Y tengo un hijo que acabo de salir de 25 años. ¿Cómo voy a sentirme que mi vida es monótona? ¿Cómo voy a mirar para el techo y digo ¡Ay, qué vida tan monótona! ¿Cómo voy a... ¡Mía! ¿Cómo voy a decir que mía es monótona? O sea, hay cosas que te parecen monótonas, monótono, monótono, monótono, ¿qué es monótono? Aburrido, vamos a buscar pues qué es monótono, monótono, me escogió una palabra muy maluca, monótono, tomo. voy a quitar esa palabra, monótono, Monótomo monótono monótono no la sabe ni decir monótono o sea ¿qué te, ¿qué te parece? voy a cambiar la palabra voy a cambiar la palabra voy a cambiar la palabra me gusta me gusta más ah, aburrido rutinario, pesado, fastidioso. ¡Ay, qué pereza mi marido tan rutinario! ¡Ay, qué pereza! La misma historia, el mismo libro, la misma, el mismo tema, qué cosa más aburrida. Salgo y miro la perra, la misma perra, con distinto lazo. Y yo, ¡Oh, my God, Pero ella no es la misma perra que llegó acá, porque la que llegó acá era chiquitita. Esta no es la misma María Imelda, porque esta María Imelda tiene más experiencia, es una mujer que ya, este fue su primer libro, hoy ya tiene 10 libros. Entonces, yo tengo que aprender a persuadir, a entrevistar al cerebro. Tres trucos para entrevistar a tu cerebro. Primero, pregúntale cuáles son tus adicciones. Segundo, ¿qué te parece monótono? Esa palabra no me gusta, entonces utiliza otra que no sea tan aburrida <ríe> y en la misma palabra con otra forma de expresar. Monótono es muy aburrido decir monótono, entonces quiero decir ¿qué te parece rutinario? ¿Qué te parece Pesado, que te parece fastidioso. Pues si no me entendés de una manera, me vas a tener que entender de otra. Y me salió lo país. Oíste, yo te hago una pregunta. ¿Y a vos en qué se te va el tiempo? Ay, mira, ya está hablando colombiano. Ella no habla. ¿A vos qué te parece, querida, esto? No. <risa> Así. Hablaba yo antes, cuando vivía en Colombia hace 20 años. Ya hoy estoy hablando. ¿Y a ti qué te parece? ¿Y a ti en qué se te va el tiempo? He cambiado. Bueno, mujeres. Entonces, eh, esas tres preguntitas, por favor, me las van a trabajar. Esta es la tarea de hoy. Acuérdese que el reto cada día tiene tareas. Y te voy a dejar la siguiente tarea. Escribe tres trucos para que entrevistes a tu cerebro. Primero, ¿cuáles son tus adicciones? Debes de escribirlas en tu cuaderno. Acuérdense, escribir con colores. ¿Cuáles son tus colores favoritos? El mío es el amarillo, el mío es el color azul, el mío es el verde. Estos son los colores favoritos. El negro, el naranja, el café. Estos son mis colores favoritos. Cada una de nosotros tiene unos colores favoritos. Cada una de nosotros se identifica con algo. Y el amarillo siempre lo utilizaré de maneras diferentes. Y el verde siempre lo utilizaré de maneras diferentes. Gracias a qué? A la neuroplasticidad del cerebro. Porque yo puedo ser flexible y adaptable. Puedo ser cambiable Puedo estar ajustándome a las circunstancias y a las cosas. Entonces, no le gusta monótono, que casi me dificultó para pronunciar esa palabra. Entonces, yo digo, no sea monótono, no sea... entonces digo mejor aburrido. Y si no le gusta aburrido, entonces le ponemos la palabra rutinario y si no le gusta rutinario entonces le ponemos pesado y si no le gusta pesado le ponemos um, fastidioso y si no le gusta fastidioso cierra el programa y se va a ver otro pero usted misma tiene que persuadir son trucos para que entrevistes a tu cerebro y empieces a darle una conversación y empieces a ver a tu cerebro como oh mira yo le puedo hablar y si no le gusta cómo le hablo de esta manera, pues hay monotonía, rutinario, pesado, fastidioso, aburrido y busco diferentes formas de trabajar con el cerebro. Muchachas, mañana vamos a hablar del sistema de recompensas en el cerebro, que es lo que nos da la motivación para tomar acción, pero es necesario que tú te entrevistes con el cerebro con estos tres trucos que te di, cuáles son tus adiciones, qué te parece aburrido, qué te parece rutinario, qué te parece pesado y tercero, en qué se te va el tiempo. Con esas tres preguntas, que te hagas y las contestes en el cuaderno, entonces nos veremos mañana para ver cómo es que tenemos el sistema de recompensas del cerebro, y si quieres saber más del tema, pues en este libro eh, tengo eh, todo lo que es el sistema de recompensas del cerebro, el libro está en Amazon, entra a Amazon, regístrate y descárgalo, tiene un costo obviamente, pero vale la pena eh, aprender acerca de cómo funciona el cerebro y qué tiene que ver la neurociencia y qué tiene que ver la neuroplasticidad, el, eh, el poder romper con esos hábitos, hábitos um, que son muy difíciles. Bueno, mi muñeca hermosa, eh, he terminado, eh, acuérdate que estamos en un mastermind, este mastermind, eh, te, estamos en siete, eh, perdón, son todos los jueves, las siete cosas para dominar la pereza, es un mastermind que ya se cerró, está primado, ya no hay acceso a él, pero... Eh, eh, para que sepas que cuando habrá otro mastermind, obviamente estés pendiente y no te quedes por fuera porque hubo muchas personas que quisieron entrar, pero no se puede porque ese mastermind es un mastermind cerrado y solamente están um, dispuestas y disponibles las que ya estamos. O sea, somos las que somos y estamos las que estamos. Ahora, si deseas participar en este reto o que te llegue más información, entonces, eh, mira, por favor, ¿dónde está el, el? regístrate acá, por favor, eh, para que te llegue más información? De, regístrate acá, ¿ok? Ahí está, ahí está para que te registres. Y te llegue eh, más, más información y también saber cuál es uno de los temas que más te gustaría que trabaje en este reto de productividad o en los próximos retos que vamos a trabajar. Bueno, las dejo que estén muy bien. Muchas gracias, Ana, por estar acá. Muchas gracias a todos los que están que eh, no sé quiénes están porque no, no pude ver, pero vamos a mirar por acá quiénes están. Es que una pues tengo varios, varias. Mm. a ver, a quién saludo por acá Ah, yo sé que es que por ahí me estaban diciendo ay no Marimelda, deje los videos ahí que yo los veo Adriana, ¿cómo estás? Eh, me dice, no Marimelda, déjeme el videito que, que yo lo veo a veces no tengo tiempo de estar a las 11.11 11 en vivo pero déjenmelo ahí que yo lo veo a Ana Quiroga, a Angelina, a Ari a Consuelo, a Elena, a Emelina a Estela, Esther, Emelina, Isabel, Isadora, Yasmina, Jorge, Luis, salud López. Espero verte muy pronto aquí en vivo otra vez. Sé que estás muy ocupada. Marta Liliana Villata Reyes de Facebook. Mi bella hermosa, ¿dónde andas? Que por aquí hace días no te veía. Paulina, qué rico, Pauli, que estés acá. Pauli Herrera, Arruta, Scarlett, a Tania. Y las que no menciono es porque no me han dado su nombre. Por favor, me escriben el nombre que yo sé que aquí en el grupo eh, privado no puedo ver el nombre porque no me lo han escrito. Así que activemos, colóqueme. Yo soy eh, Juana Isabela Sánchez de Perú o de Ecuador, y estamos entonces en contacto para yo poderlas activar en sus nombres cada vez que haga el reto. Bueno, mujeres, ahora sí, chao, que estén muy bien. Mañana nos vemos y vamos a hablar de ese truco, de ese sistema de recompensas, que me gustaría retomar un poquito eh, esta información para poder entender cómo es que funciona el cerebro y entender que la neurociencia nos va a servir de utilidad para la neurociencia de los hábitos. Ese es algo que quiero que trabajemos. Eh, la neurociencia de los hábitos. A ver, la neurociencia, la neurociencia de los hábitos. ¿Por qué se los digo? Sé que ya voy a terminar, que hasta luego que esté muy bien. Mañana se los digo. Es que una cosa es una cosa. Este es un mal hábito, que, que hablo hasta mucho. Chao, más es menos, salud, adiós.